pero poco más y ya está. Yo, yo, me, yo o sea, me acuerdo perfectamente de ese momento porque yo estaba, creo estaba en Punta Hombría o por ahí, era la primera edición del incubador de lanzamientos y creo que o sea, si tú veías mi registro de llamadas, o sea, parecías tú incluso más que mis amigos. Total, es que estaba todo el día pobre, yo digo, madre mía, fueron tres meses, eso fue al principio, pero luego los tres meses que te dimos, yo de verdad, o sea este hombre se tiene cielo ganado, ¿eh? porque es una barbaridad el apoyo que nos diste y todo.